in the black No hay nada que hacer, lo empiezo a creer durante mucho tiempo. Bueno, pues regresamos aquí a la cabina de grabación de su programa Radiando en Cana, aquí en el Centro Cultural Autogestivo, el 77. Y esa rola fue de mi compañero MC Mimo, que se encuentra interno en la penitenciaria de Santa Marta, a Catilda, visitando las playas azules y las palmeras verdes, verdes. Eh, <risa> y azules. Eh, ya escucharon su risa, hoy tenemos un, un, una invitada, una invitadaza. No, aquí ahorita nos lo vamos a pasar poca madre. Eh, pues está aquí con nosotros, Itar y Marta. Hola, ¿cómo están? Pues no tan bien como usted, <risa> pero le echamos ganas. ¡Qué bonita cabina! ¡Qué bonitos sus proyectos! <risa> ¡Qué exitosas <risa> sus obras! Este, ¿Qué se siente ser una estrella del firmamento? Eh, no sé, usted dígamelo, usted de aquí vino a ser la entrevistada. ¿eh? No, no, no, perdón, <risa> sí Me lo advirtieron y yo este, estoy faltando al respeto a mis compañeros No, pues todo se lo debemos a nuestros managers Decía Guadalupe Pintor y a la Virgen de Guadalupe En este caso no es la Virgen de Guadalupe Pero sí a chingarle, pues a, a, a, a trabajar nada más <risa> no. Y a trabajar y, y trabajar porque hay otra, pero pues, esa está muy culera, son como 16, 5 años, 18 años o 29 años. 35. Y pues es, no, la verdad no vale la pena. No, mejor nosotros preferimos trabajar y pues platíquenos algo de usted. ¿Qué? ¿Pero qué? Tengo un... Platíquenos, ¿cómo llegó a la Penny? Este... Mmm, había una chica que se llamaba Karina Sosa, que de hecho este libro debería de estar dedicado a ella más bien. Este, porque Karina era una mujer que yo creo que se fugaba en la cárcel. O sea, ella iba a la cárcel para pasársela bien, para fugarse. Sí. ¿No? O sea sí, era... siempre con su sonrisa. Sí, como que en la cárcel se la pasaba mejor que afuera. Y como que tenía más amigos adentro que afuera. Órale. Y, este, y bueno, con el paso del tiempo, eso es lo que yo veo de Karina, ¿no? como que encontraba un algo este, en la gente interna que a ella, pues, realmente le fascinaba. O sea, realmente había un, un cariño auténtico y una, unas ganas de ayudar auténticas, ¿no? O no sé si de ayudar o de involucrarse, algo ahí. Eh, que iba más allá de, o sea, iba más allá de nada más así como querer llevar ropita, ¿no? o sí, donaciones. O, o donaciones sí, sí. y así sino como que auténticamente quería hacer algo, ¿no? Y entonces, este, en realidad fue ella la que me molestó y me molestó y me molestó durante así semanas, así de ay tienes que ir a ver a, a, las, artesani, a las artesanías que hacen los internos y tienes que ir y tienes que ir. y entonces, este, bueno ándale pues, ¿no? Así, ándale Karina, vamos, vamos no, a ver, ay vamos. a ver, vamos a ver a los internos esos de Santa Marta, que, que a ver, las artesanías, que, las artesanías, ¿no? Y pues ya fui a ver las artesanías un día, este, me acuerdo muy bien cómo iba vestida, así, porque además es una ropa que todavía tengo, que, que era así como una playera negra con la Virgen de Guadalupe y, y unos jeans, este, azules, ¿no? y que era, eran justamente los colores prohibidos, prohibidos, ¿no? Y entonces me dieron una como chaquetilla así verde, una casaca, casaca una casaca, así ah, sí, bueno. Verde, por Que Por exacto. cierto, están bien mugrosas, ¿eh? No, está, eh nunca las <risa> lavan así, no. no se entiende eso, pero sí, bueno. Como tienen tanto trabajo, sí. por eso. <risa> están, sí. están, cuidando el orden, ¿no? Sí, exacto. Están, Cuidan poniendo, a Godot. <risa> están cuidando ahí este a Godot dentro de la cárcel, y entonces este pues ya visité todas las artesanías que para ser muy sincera pues no me llamaron mucho la atención, salvo eh, que este, que pues era un trabajo como en serie, ¿no? O sea, sí sí creo que, que el trabajo hace que la gente como que mueva la cabeza de otra manera. Es Se ve en automático. Pues sí, sí, pero ayuda, porque porque si estás, en, si estás en un lugar como una cárcel, ¿no? Y tienes días y días, como que para no deprimirte, yo sí creo que, que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Y que, y que lo hace como sentir productivo. Entonces, bueno, eso era un como un, un punto interesante de ver dentro, ¿no? O sea, que, que había fuerza de trabajo y que esa fuerza de trabajo, si estaba bien encausada, pues, pues había una necesidad de, de trabajarla porque, porque hay tiempo. ¿no? ¿Y en dónde se canalizó ese trabajo? ¿En qué parte? ¿En el teatro? O pues sea, sí, pero por ese día... Ese día que fui a ver las artesanías, me di cuenta de esa fuerza de trabajo, ¿no? Pero entonces luego me presentan a la compañía de teatro penitenciario okay. ese mismo día y me dicen, oye, ven a darles un taller de teatro, ¿no? Y entonces yo diseñé un taller para cuatro sesiones porque realmente, honestamente, no tenía muchas ganas de estar ahí mucho tiempo. No, pues yo es... tampoco, y estuve 16 años. ¿sabes? Sí, pero es distinto, porque yo no tenía por qué demonios estar ahí, o sea, francamente. Pero sin embargo lleva nueve años. No entiendo por qué, yo creo que porque el ser humano es contradictorio, ¿no? dice una cosa, hace otra... Luego chocamos con nuestras propias palabras. Chocamos con nuestras sí. propias palabras todos los días, todo el tiempo, y, y yo entiendo que hay, o sea, que los seres humanos, digamos, y entonces el honor ¿dónde está? ¿no? Sí. Pero, pero ese es el chiste como tratar de que cuando algo salga de tu boca, pues lo sostengas el mayor tiempo posible en todo caso, sí, finalmente o sea, esa fuerza de trabajo este, ocho y medio años después, pues a veces, eventualmente se convierte, sí en un resultado artístico o esa fuerza de trabajo se traduce en un, una obra de teatro este, que en este caso pues, pues hemos este, todos construido que esa fuerza de trabajo se ponga en, en el arte y que y que genere un resultado también, ¿no? como las artesanías sí, <risa> bueno <risa> ¿No? eh, eh, ¿qué es para usted el impacto social? ¿por qué, ¿Qué, o sea, por qué no hacer mí? otra cosa? Y ¿por qué hacer impacto social? ¿De dónde surge también? Claro, ¿de dónde viene? Mm. Ay, sus preguntas están muy difíciles, ya me quiero ir. ¿eh? ¿Y, eso? y eso que se las mandé este, con dos días de anticipación para que estudiaran. ¿eh? Ay, no iba, Ay. A venir, no iba a venir estudiada, o no, sea, no, no, dame chado. No, por no pero, pero, pero ¿por qué? O sea, no. porque, porque este, ¿Por qué? ¿Por el qué impacto social? Impacto social? Sí, ¿por qué surge? O sea, no creo, o sea, para nada, que, que nosotros hayamos inventado el término, ¿no? Este, a lo mejor habrá que como más bien este, pues, echarle como una revisada a conceptos académicos, o no sé, ¿no? Este, pero bueno, como yo lo veo, ¿no? Este, mm, creo que tiene impactar socialmente tiene que ver con que tu trabajo, ¿no? o la actividad que, que, que pongas en la mesa, tiene que este, eh, quebrar. Eh, sí. Incidir, eh, involucrarse con un medio colectivo. Es decir, que no solamente tu impacto te impacte a ti, sino, a, o sea, sí a ti, pero a, a, a partir de una generosidad. Es decir, que quieras que ese impacto se refleje en los demás. Sí. No sé si me explicas. Sí. <risa> Ahora, este evidentemente el primer punto de por qué no creo que todos hagamos impacto social, incluso los que dicen hacerlo. No lo hacen. No lo hacen consigo mismos. O sea, creo que el primer impacto que tienes con, que hacer es, es, con es contigo. Uno, con uno, ¿sí? Es decir, a ver, yo quién soy, cómo me muevo, cómo tomo decisiones. Es decir, yo no creo que la revolución necesariamente sea este hacer una guerra física, ¿no? Este, aunque estamos en un país que está en medio de una guerra, o sea, clara, ¿no? O sea, sí. clara. eso no es literal, cosa. pues, ¿no? Sí. Pero también está esta guerra, que es la guerra social, la guerra del comportamiento, la guerra de todos los días. Y en ese sentido, este, la, la, revo la primera revolución que yo considero que hay que hacer para quien la tenga que hacer o quiera hacerla es... Este, justamente la revolución propia, ¿no? es decir, de los comportamientos, de, de las actitudes, de yo quien soy, de la conciencia personal, ¿no? Y no ser un narcisista. Pues, eh, bueno, <risa> es que es que yo así lo pienso, sí, pero no tiene, nadie tiene por qué compartirlo, ¿no? Pero es decir, la revolución es otra forma de ser, ¿no? Sí. Y en eso uh -huh. sí creo que narciso, si eres un narciso. Sí. Está muy difícil porque estás enamorado de la imagen que tú te hiciste de ti mismo, eh, con tus defectos también, y obviamente. Cosa que tú solo ves. Sí, y además te encanta porque si si dejaras, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy burdo, ¿no? Si dejaras de fumar, ¿no? Entonces dejarías de ser tú y entonces pues eh, hay un red ¿De, dónde me, agarro, de ¿no? dónde me agarro? ¿De dónde me agarro para ser yo? Porque entonces no vaya a ser que yo dejé de ser yo, y entonces, ¿cómo me voy a llamar, no? Entonces, ¿por qué no? Entonces, me, me tendría que cambiar de nombre, o tendría que, ¿qué? O cambiar de papás, y entonces viene como un caos, y entonces tú dices, no, pues es que yo no quiero pasar por este caos a mis 40 años, ¿no? O sea, este, como... <risa> bueno, ¿cómo? 39 y medio. 39 y medio. <risa> ah. <risa> o sea que es mayor por un año, Mira, fíjese cómo, es el, las, cómo son las cosas. ¿Mayor que quién? Que que yo? El sombrero. El sombrero. Ah, ah, soy mayor que tú. Sí. No es cierto. <risa> ¿Por qué eres chorero? A ver. Le voy a enseñar mi if. Pero ahorita no traigo mi cartera. Ay, sí. Te la robé al entrar. No, no yo a, a, a la señorita <risa> la conocí como hace... O sea, como de casi, 15. De, como, Ay, de... como de, de 31. <risa> como de, de 30, 31. Eh, y sí, pues cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Uno, Ay, cállate, carro. A uno se no refleja en <risa> otra cosa y tengo como... 50 kilos de más. <risa> ¿No? Sí. Pero, así, pero ahí está, así estamos bien mejor. este eh, Licenciada, platíqueme de su cuarto montaje de, de Esperando a Godot en la penitenciaria de Santa Marta. Bueno. ¿Y por qué Godot? Este, bueno. Eh, no es mi montaje, porque, o sea, no es bueno, mi eh... montaje. Ahí está el primer error de todos los. Maldita sea, no hemos, no hemos hecho nada. Una, narciso. Este, narciso. Ay. No, no es mi montaje. Es el montaje de la compañía de teatro penitenciario interna okay. junto con el equipo del 77. ¿no? Este, ahora, eh, ¿por qué Godot? porque esperando a Godot? Bueno. ¿Y no otra obra viendo tantas? Eh, más papitas primero porque porque yo tengo una lista secreta desconocida por todo mundo excepto ¿Y por no mí. la puede compartir no es secreta. la que sigue sí. es secreta. no no diga todo nada más la que sigue no no pues es. no yo tengo una lista secreta no en orden aleatoria de obras que yo alguna vez en mi vida de aquí a que me muera o bueno o sea soberbiamente a lo mejor porque igual no llego hasta allá, pero <risa> suponiendo que yo me muera a los 80 y 90 no sé, hay una lista secreta que tengo de obras que voy a hacer o que pretendo hacer o que sueño con hacer o como tú quieras verlo. Y una de ellas, por supuesto, era Esperando a Godot. Ahora, ¿qué hago? Pues cuando tengo coyunturas, o sea, cuando tengo momentos de vida o cuando estoy viendo la vida así como, como sucede... Entonces, de repente digo, ah, esta obra de mi lista cabe en este momento histórico de mi vida. Porque yo sí creo que de, de eso se trata el teatro, ¿no? como y, y por eso te impactas, porque dices, ah, ok, esto que me está pasando a mí... Se siente uno empatado con los Ajá. Dos, sí. Tus herramientas también, ¿no? Para descubrirlas y tomarlas ahí mismo. Claro, porque proceso. yo, y no, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser así, ¿no? Sí, sí, claro. Pero yo, y Itari, elijo mis proyectos de acuerdo a mi crónica a ya. mi crónica y a mi reflejo de mi presente. O sea, es decir, como que no, ha, no, no me veo haciendo obras nada más porque sí. No sé si... De, si como muchos ¿no? lo hacen. Como, no sé si muchos lo hacen, yo, yo sí creo que sí, pero en todo caso hay muchos otros que eligen sus proyectos de otra forma. Y sí. yo la elijo un poco así, como, como tratando de, de unir piezas, ¿no? Como sí. para que me... Para, para que ensamble todo y tenga... Para que tenga conexión algo con algo, no sé. Y para que también... Lo que sale de mi estómago sea honesto, aunque no le guste a alguien, pero bueno, pues es eso, eso soy yo, eso es lo que ahorita me nace, ¿no? Y, y entonces, Godot, para mí es una obra que dentro de, de Santa Marta, cuando ya hicimos, por ejemplo, una obra en donde... Sí, pero entonces ahora tus culpas, ¿no? Y luego hicimos una de vamos a sacar el lado oscuro, que es al parecer la que mejor nos sale, ¿no? No, sí. <risa> no al parecer, es la que mejor nos es sale. Es la que mejor nos sale. <risa> este, el mago Dios, que era como este universo juguetón de colores, de, de lado lúdico, tal. Se opaca. Y, y creí, y, y en este caso yo creí, o creo todavía, este, que... Que era el momento como de, de hablar de la institución, de la institución versus el público que entra, versus dimensionar el público, o sea, la gente que está ahí. ¿Qué le pasa a la gente que está ahí como comunidad? ¿no? Es decir, como, como ya, ya hablamos de los individuos como desde sí. muchas partes, hablamos, inclu el mago Dios incluso habla así de esa colectividad, uh -huh. pero yo sentía que no desde ese punto existencialista profundo. Este, que incluso implicaba, por ejemplo, este, a lo mejor el riesgo estaba en otro lugar, ¿no? O sea, es decir, sí. implicaba que las palabras de otra persona sí resonaran en ese universo. Es decir, es la primera vez que la compañía, la principal exigencia era apréndete el texto. Tal y ¿no? como pues, está. Tal y como está, porque hay que ir exigiéndole otras cosas a la compañía, ¿no? Este aunque no sean los mismos integrantes, aunque hayan integrantes nuevos, pues ni modo, o sea, llevamos ocho años y medio y si tú acabas de entrar, pues le entras al tren y si le quieres entrar al tren, pues está pues increíble, adelante. ¿no? Y vamos todos, o sea, íbamos a una velocidad, este, pues, de, del proceso, no de ti, ¿no? Entonces a mí me parecía que esperando a Godot iba a dimensionar justamente la profundidad de lo que significa estar en una cárcel con respecto al tiempo, a la voluntad y, y a tus ganas de realmente ser libre o no. De no tener miedo a ser libre. Pues es que, es que para que... no tener miedo a ser libre hay que hacer, desde mi punto de vista, ese cuestionamiento o ese viaje que la obra de Samuel Beckett te plantea. Exactamente. O sea, date cuenta de las palabras que están diciendo. ¿no? ¿Y para usted quién es Godot? Para Ita y Marta, ¿quién es Godot? Pues cambia de cara. O sea, cambia de caras. este Hay veces que tiene cara de de, de un hombre que eh, tiene corbata y que tiene mucho dinero y que me y que me va a dar un plumazo para que el foro Shakespeare pueda da, seguir este, en pie. O a veces tiene cara del guardia que me deja entrar o no. O a veces tiene cara de de mis compañeros a ver si quieren hacer algo conmigo, ¿no? O a ver si esos compañeros no se retractan, y, ¿no? O a ver si, ¿no? Y entonces también Godot a veces puede ser como no una persona, sino una unas ganas de que algo pase, ¿no? O sea, algo de, diferente, que algo cambie. Que algo cambie, sí. ajá. O, o, o puede ser este como incluso un sueño que no llega y no llega y no llega, ¿no? es decir, todo aquello que tú veas como una cosa que está como inalcanzable o que está como, o, o que o que, o que o que mágicamente te impide hacer algo, ¿no? Sí. Así que de repente dices, a mí me encantaría irme a la India, ¿no? O sea, desde una cosa tan sencilla como, me encantaría irme a la India, ¿no? Ajá. Y... y luego, ¿no? <risa> Pues me encantaría. Ah, bueno, entonces el me encantaría irme a la India se convierte en un godot, sí. ¿no? No necesariamente tienes que irte a la India, ¿no? Pues, si no, no, porque, insisto, como hay muchos godots para mí, ¿no? O sea, como yo lo veo, hay muchos godots, entonces hay unos que los logras y que llegas porque tu voluntad y la realidad te lo permite. Sí. Y hay otros que se quedan ahí. Se van quedando en el camino. Y, que, y también está bien, ¿no? Estás en pasar el rato, como dices. Exacto, la... exacto. El chiste es que te des cuenta de que sí puedes salir. No, No, pues qué chingón. Eh, bueno, eh, platíquenos, ahorita qué está haciendo, ahorita qué, en qué está trabajando. Ahorita me estoy tomando café. Ah, bien, ya está en entrevista, entrevista, ¿no? Pero ¿en qué, qué, estoy qué, ¿qué está haciendo ¿no? ahorita? ¿En ¿Dónde está trabajando? ¿Qué hace? Platíquenos, encoméndenos. Ya nos dijeron que... La de los viernes está muy chingona. No mames, qué buen conductor eres, no, sí es cierto, okay. es, qué buenos son. Está muy, muy O sea, o sea te, juro, Imer, te juro que cuando los del Imer me decían, no, oh, hay un poco de estructura, no sé qué, pues era esto lo que querían. Y yo nunca ¿no? lo pude hacer, perdón. No. Ay, ¿eh? Qué bueno que ustedes están aquí. este. Pero platíquenos. Eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Pues, mm, la metáfora. Estoy en la metáfora de las aves, que es una obra que... Este, escribió y, y dirigió Eduardo Pávez Goye y la actúan Verónica Bravo que es una súper actriz súper este, joven este, Hamlet Ramírez que también pues, es, un, es un tipazo y, y bueno, eso está sucediendo los viernes en el Foro Shakespeare a las ocho y media y luego los sábados y domingos estoy en casa en el zoológico con este, Odiseo Vichir y Bruno Vichir este, también muy buena ¿eh? y estamos <risas> sábados a las 8 y domingos a las 6 y, y luego hay una obra que yo dirigí que se llama El Testamento de María que está también va a reiniciar este, funciones y luego también los martes está otra obra que yo dirigí que... que se llama La Reina Muerta. La Reina muerto Próximamente en la Penny, dentro, sí, es ah, la, dentro de la penny. Es la producción que se va a presentar en, en, en los días que vienen. Bueno, en los días que vienen. El último, eh, el de último martes mes, de cada mes nos cada presentamos. Mes, sí. Bueno, se presenta una producción del Foro Shakespeare, invitada en la Penny. Varias tención. producciones ya se han presentado. ¿tú? Sí, y a mí me da mucho gusto que estén llevando teatro a, a la Penny porque. Porque creo que es este parte del trabajo que hay que hacer, es decir, hay que ir metiéndoles el gen este maligno o benigno o ya no sé qué. De ver teatro. así ah, de ver teatro y de que se disciplinen sí. y de que vayan y que... porque sí, pues hay que educar a la banda y pues... Si tú no vas al teatro, el teatro va a ti. Ay, pues mira, vivir. ese ha sido el sueño acariciado de, mucha, de muchos teatreros, incluidos nosotros, y bueno, me da mucho gusto que a través de ustedes lo, lo estemos logrando. Y, y, y hay otros proyectos que, que se están armando ahí con ustedes y con la compañía Y, y el megaproyecto que tengo ahorita pues, es levantar un teatro <risa> Levantar un teatro no sé cómo ni cuándo y, y mi último trabajo, así el trabajo más arduo que tengo, pues es ser yo ¿Qué es el más difícil? Ser, ser este. yo, honesta, coherente sí. y una serie de cosas Es el más difícil Que bueno ese es el más difícil eh, sí. algo que quiera agregar mentarnos eh, ya, la madre ya, ya. lo que usted quiera ¿ya ¿no? se acabó esto? no, pues platíquenos, no, eh. platíquenos pues se platíquenos ¿sí? nosotros vamos Ay, aquí hasta las 5 no, nos ya, vamos. ¿qué hora es? no, saber, porque ¿no? dejé mi parquímetro y luego son, ya sabes cómo son las 2 y, y cuarto son las 2 y cuarto 2 <risas> y cuarto 2 y cuarto si no, no es cierto, te... son cuarto para las dos. Ah, para dos. Eh, pues nosotros aquí, le, bueno, ya le entregaron el. Ya me entregaron el mi libro. Regalo. Vamos a, vamos, este, próximamente, próximamente lo vamos, vamos a, a tener. Próximamente vamos a tener. la presentación del libro Mentes, Mentes en Fuga, que son pensamientos. Oigan, felicidades, están muy cabrones. Este es un candado. Un eslabón de una cadena. Roto. Orale. Libertad. Ah, muy bien, cabrón. No, pues ustedes este, están muy cabrones. Yo los felicito, los admiro. Y este, este bueno. todos los demás estamos bien. No, no, no. De, el trabajo de todos. todos en aquí? Sí, ahí vamos todos, de no, acuerdísimo. Es todos. Este, pero muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Este, gracias en los controles al ingeniero, Luis. ingeniero de audio, porque un día le dije al, a Luis Aponte técnico, ¡uy! Se enojó. No, yo soy ingeniero en audio perdón. Bueno, o sea, pues a, es que querido... entiéndelo, son narcisistas, son narcisistas, entiéndelo. Si usted no sabe lo que es un narcisista, busquen en el diccionario, ya ni en el diccionario, pónganla ahí en el celular, el, en exacto, el Google, ya. y se le va a aparecer. Así. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, gracias, Luigi. Eh, pues gracias, despedimos, de esto es, fue Radiando en Cana y recuerde nuestra página de la compañía Teatro Penitenciario en el Facebook, si sí, a Teatro Penny en el Twitter, y si usted quiere conocer los proyectos de impacto social, del Foro Shakespeare y del Centro Cultural de Autogistico del 77 Tienen que escribir a Teatro y Prisión Teatro y Prisión Arroba Foro .com. Muchísimas gracias, esto fue Radiando en Cana